Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a No Man's Sky Versión Los Colonos ¿Vale? Seguimos ahí con el asentamiento Solo que ahora tengo ahí una señal Pirata y como veis la calavera esa Que tenemos que ir ahí Bajo una estrella <coughs> Coordenadas del eco de señal Iremos a investigar ¿Vale? <coughs> Aquí tenemos nuestro inventario Topetado, madre mía Por Dios Esto ya es Fósforo que he cogido un montón También huevos, ¿vale? Varias cosillas Aquí la Gala centinela De nuestro amiguete Del dron ¿Vale? <coughs> bueno Comentaros que A ver ¿Dónde está lo de...? Aquí Me he cambiado un poco la vista Me he puesto este astronauta ¿Vale? Ya no somos el robot El cortocircuito Me he dejado este así azulito Que estamos guapos. Quiero comprar esta nave, pero necesitamos dinerito, ¿vale? Y bueno, la última vez no nos fue muy bien, ¿de acuerdo? Porque se bugueó bastante, perdí la partida y tal, tuve que continuar, en fin. Hasta llegar aquí, ¿vale? Un follón. Mira, ostras, esa que guapa, es parecida a la nuestra, tío. Es parecida, le cambia esto y tal. Es muy parecida, ¿eh? Bueno, bueno. Ahí va el coleguita ¿Nos vamos a ir ya Vamos a investigar esa señal, ¿de acuerdo? A ver qué tal Venga, ahí que vamos con nuestra nave de bandolero Nos alejamos un poquito Y tenemos que ir para allá, ¿vale? peñón de fotones que lo tengo ahí todo Cuidado, cuidado, cuidado Que me estrello, que me estrello, que me estrello <risa> También podemos ir para atrás en la nave Mira, a ver Voy Dale, le doy y me voy como para atrás. <risa> Toma ahí. Dijo un montón. No sé por qué le doy a esto. Rayo de fase. Toma, rayo. Es fundo ahí. Pasa se sobrecalienta mucho, pero bueno. Este. Arrasamos ahí. Toma. Venga, vámonos. Cañón de fotones. Allí tenemos que ir a las coordenadas. Vamos a ver, una hora ni una hora Vamos para allá Solanio, Solanio también tuve que ir a por ahí Madre mía He tenido que recuperar el tiempo perdido, pero bueno Aquí estamos ya, con los colonos Vale, esto es una misión secundaria Ahí estamos a ver las, las coordenadas ¿eh? Estas marcadas que me dicen Vamos a ver Vamos a ver aquí la vueltecilla un poco No tanto, ahí Uff, el tiempo se vuelve loco Venga, vamos para allá A ver qué pasa aquí ya los anillos, chavales Dios, está guapo, ¿eh? Mi navecillo, así me pillo otra también Así que como estoy con esto, pues No vamos a por naves ni nada Pero bueno por aquí debe andar la cosa pase aquí amigo Venga, ahora tendré que ir en busca de la señal ¿verdad? de riza ya Venga. se han adquirido datos de ubicación de la nave abandonada llega a las coordenadas marcadas vamos este planeta ya lo tengo ya todo descubierto y todo Objetivo alineado Vale Como para allá Bueno ¿Para allí que voy yo Vámonos Vamos A comenzar todo ahora, eh, chavales mi traje Me han identificado Para identificarlo vale para acá Vale A los animales y todo Lo tengo todo Se me robó, ¿no? Sí, anda por ahí el centinela, míralo <ríe> Mi centinela, el vigía Dice que somos vidrio A ver si lo pillo, planta no identificada ayudar yo, vosotros, somos vidrio <ríe> Un poquito A ver, que tengo por aquí una planta no identificada ¿Dónde? Esta. Vale, pues ya la tenemos Que la he visto ahí a ver, ¿dónde vamos? Tenemos la protección con contra temperatura. Como para allá, aquí, ¿vale? Un taco de lejos. Bueno, pues ahí que vamos nosotros. Tengo también el vehiculillo, ¿eh? A ver, le llamo a a mi sonave. Al, tengo el minotauro y todo, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, vamos a ver si lo puedo llamar. Vehículo. Aquí es sonave. ¿Me no deja o qué, tío? Creo que no me deja, ¿eh? A ver. Ah, no hay estación de llamada de sonave. Vale, vale, tendría que crearla. Bueno, no pasa nada. Vamos a si total No voy a tardar mucho. Ahí. Miren, objetivo? Tienen que por aquí. Allá alineado mira este graciosillo lo alimentamos a ver qué tal eh, ven no te vayas ahí corriendo detrás del bicho espera este hombre te dé comidita toma la de interactuar vale no lo puedo recoger porque ya tengo lleno pero le podemos coger leche y tal para acá la lechecilla de ordeñada leche silvestre ahí para recuperar el traje ah no este vale de ubicación, activa el barrido de objetivo L2 Está aquí, ¿no? ¿Es esto o qué? 123 Mineral identificado Madre mía, con los minerales Eh, tengo un bichillo por ahí Yo creía que los tenía todos ya No está, si sí, este es este chiquitillo <ríe> Vale este de es nuevo descubrimiento Especie de criaturas. Se han encontrado dos de seis Vale, vale Entonces me quedan un montón Vale, vale Me quedan cuatro Criaturas aquí en este planeta Yo pensaba que lo tenía ya todo Ya tres planetas descubiertos al máximo Eh Ahí tenemos otro <risa> La garrapata esta Este, este, este La garrapata La garrapata Ahí Llegando señal Vale, aquí está con lo de la señal aquí Venga Salió como fuego ahí, ¿no? Muy bien, vale Ya, márcate, hombre oh. Tienes que acercar un poquillo más Así me los escanea Ok Bueno, pues ya tenemos otro Ya son tres de seis, ¿vale? Juan salido ahí, vale, ahí, ahí Ahí abajo salió aquí unos fuegos fatuos, ¿eh? Vamos ahí Módulo de tecnología. A ver. Si lo puedo coger. Este calorcilla ya, ¿eh? No está el módulo. Ahí, ¿no? Manipulado de terreno. Vale, lo tenía bien. Que... Me voy. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. Lo marco, ¿vale? Y así no lo pierdo. <ríe> A veces no hace falta ni escarbar ni nada. Acerca un poquito aquí. Y lo coge. En este caso, no Vale Módulo Ahí Vale, los datos esto no nos interesan Sal, sal, bandolero <ríe> Del agüero Venga, estamos aquí, chavales No nada. esto es lo mismo Minerano identificado, vale Como siempre Pues identificamos Eh, allí hay otro animalillo Vale, que está pastando. Ya llevamos cuatro de seis, ya me quedan dos. Algunos aéreos, algunos. ¿Está mi vigía? Sí. Vale, de momento el planeta está un poquillo. Pero bueno, vamos a lo que vamos a la misión, ¿vale? Esta. en las coordenadas marcadas, hemos llegado. Esto para. Ah, claro, aquí no tengo el vagabundo. Bueno, al carguero, supongo. <risas> No sé, a la nave, venga Ok Efigie, dique. vale Ahí, vamos a coger nuestras cositas Aunque tengo de todo, pero... No voy a decir sí que no Pasa la 1, que ya lo tenemos A ver, acaso esta Aquí no dañada Ok Este me la ha dado el tirón, a ¿eh? ver Nanite, se viene muy bien. Y no tenemos sonda de esa ni nada. Más no es que la, la nave y esto. Vale, pues vamos por las coordenadas esta. Vale. Pobretita. Baliza de emergencia, vamos por ella. Venga. No hay señales de vida, solo la interferencia producida por la baliza de emergencia de una nave accidentada. Venga, descargamos suministro, registro que diga... Ven, intento aprovechar todo lo posible del registro de la nave accidentada. Un examen de los datos de diagnóstico indica que parece haber sido víctima de un asalto repentino y abrumador. Recuperamos la grabación de la cabina para ver qué ha pasado. La caja negra, entre el sinfín de datos, el innumerable aviso y errores desencadenados por el fuego que ha consumido la nave, se encuentra el fragmento de una grabación, una ventana al último momento de la nave. Venga, la caja negra. Tal y tal, no enteramos de nada. De repente la voz cambia Los gritos ahogados del piloto se desvanecen Interrumpidos por palabras que resuenan En un tono claro y potente ¿Existe el rojo? Ahora me lo dice en inglés eh, Se quede del ojo púrpura, ¿vale? Final del mensaje Una indicación de navegación clara Un punto de encuentro, ¿pero para quién? Cogemos la baliza del punto de encuentro Vale Muerta al tirano escarlata, dice Vamos los ojos rojos respuesta de seguridad ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿A mí me voy a disparar? Me he la vida, tío Ahí, aquí hay uno Ayúdame, centinela. Ayúdame No te escondas ahí, listo Toma Vienen un montón, ¿no? ¿Cuántos son? Vamos a, a ver el todavía. todavía, Está el otro Vamos a darle el alma, Ahí, ahí Ok Dame esto Bien, baliza del punto Despliega la baliza Desde el inventario, me dice Oye, ¿otro? No, es el mío, ¿no? Es otro sitio, sí, Bueno, mientras no me ataque 50 centinelas No ha pasado nada, eh No ha pasado nada, amigo <ríe> Campeón No ha pasado nada Solo que te voy a destruir <ríe> Hombre, no. le he pillado ahí A la guardia va Están listos ¡Ostras, ¡Oh, que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me matan Vale, <ríe> ¿qué hacemos? A ver, despliega la pizza del inventario, me dice en el lugar del accidente esta activar baliza <risa> y vienen otra vez los... madre mía vale está muy bien yo la nave la voy a coger ¿no? ¿o qué? otro otros pasa? ¿están ahí? ¿tantos chungos? Vuela al punto de encuentro en el espacio profundo vale, primero voy a coger la nave esta ya sé que está rota y está hecha en polvo nos podemos quedar con ella, ¿eh? Dios, qué guapa, ¿no? En el círculo ese Espero que los de esto no me estén disparando Ahora lo malo es arreglar todo esto, ¿vale? Pero bueno Lo podríamos hacer, tío La de lanzamiento lo podemos arreglar Esta es nuestra ya, ¿sabes? Esta es nuestra ya A ver, comparar Ok la registramos y ya es nuestra Eso Está claro Una vecilla ahí, bueno, abandonada 1742. ojo que tiene para 42 objetos Y combatientes, ¿eh? de las que a mí me gustan ¡Ostras! Poca broma, ¿eh? Nuestra parece que tiene más, pero bueno Ahí me dice que 42, ¿vale? Pues nada, a registrarla, yo creo Nuestra es A ah, y todo Pero... Vale ya 2.20.0. Esto vale un, un 800 Pero bueno, nos la quedamos, ya tenemos otra nave, ¿vale? Registramos nave Dios, Dios, como me disparan los, los lilas estos Venga, hombre, fuera Fuera de aquí Eh, a, a mi, a mi no Esperando a la nave y todo Venga, otro por ahí que no quiero que vengan más, tío Carga Que no quiero que vengan más A ver, dice Da igual, tío No paran de venir Es un rollo Pero bueno Y como vengan los chungos, para Bueno, bueno es que Creo que cada vez vienen más, ¿eh? Ahora vienen los que... Vamos ahí, creo a Su alcance Vamos <ríe> oh, a como vuelo ya con el traje Buscando, que busquen ahí Que busquen Yo me voy para mi nave Hay una piedra del saber por aquí Sí, aquí está Lo indica ahí en la En la brújula Venga, queda poco para que No, no me vean los centinelas Bien, ya se han ido Tío, con los Fuegos fatos, esto Vale Ya no sé, tío Me sigue diciendo lo de la baliza Ah, pero Fuera del planeta Vale, esto es otro, eh qué mi robotijo? Sí ¿Qué amigo? Vale ¿Qué tengo, tío? La baliza Voy a intentar Regresar, ¿vale? Que Vale, me dice que huele al... Al espacio profundo otra vez este Ya lo había cogido yo Maquinaria le dañada Vale, pues me voy a otra vez, por lo que sea Yo <ríe> este para mí que la había cogido ya Vale, esto ya lo hemos hecho La nave que la tenemos aquí Puede intentar arreglarla un poquito A los datos que tenga, ¿vale? Ya, ya Venga Propulsor de lanzamiento tenemos nave nueva. Intentamos ahí arreglarla todo lo que podamos. Vale. Venga. Esto por lo menos que despegue. Vale, esto se me lo puedo hacer, ¿vale? son componentes de la nave. Esto creo que con hueco, ¿vale? Esto sería un huequecillo. Vale, pero lo que me interesa verdaderamente es esto: el microprocesador, el escudo. Vale, por aquí. Ok, vamos reparando. ¿Este qué? Igual, ¿no? Venga, unas malas tengo. Las de campo M reparado, estupendo. Hacerlo de combustible fundida Uf, me pide pirita ya Pirita no tenemos Fractura en el casco Venga, vamos a arreglar esto con metal cromático que tengo un montón Tecnología reparada. Ven Platino ahora mismo no tengo Y parafinio tampoco Antimateria tampoco Está todo en el carguero, macho Cobra activado tampoco Hermético, placa de metal, lo podríamos hacer. Sello hermético y placa de metal. Sello hermético. Estamos aquí. Pues ya me puedo prender un montón de cosas. Ahí. Vale. ¿Y dónde era? Aquí. Bueno, más que uno y uno. A ver si te pide más. Venga, tenemos no arreglado el motor de pulso, chavales. Vale, el hiperturbo de momento no, pero bueno, un microprocesador. A ver, microprocesador. Eh, ¿Qué me pide? Bueno, un nanotubo nada más. Vale, ¿Y ¿cuánto necesito? Uno, me hago un nanotubo y me hago. ¿Cuál era, tío? Ah, el micro Aquí Venga Lo arreglamos Y ahora que eso, pues ya nos vamos A la otra baliza, a ver lo que nos dice Lo de la estrella rebelde esta Ok, todo lo que sea Recuperar naves No tenemos que comprarla La amarilla esta que tengo me la compré, así que pues no esperar A recuperar una En esto habría que cargarlo con tritio, ¿vale? Ah, no, mira, con células de estas de curvatura, ¿vale? No la voy a gastar de momento Porque con esta no vamos a hacer Hiperturbo de este. Vale Hay Tres placas de metal y la pirita Bueno, el platino el Parafinio que me pide Antimateria Que tengo, pero está en el carguero, creo O en el En algún otro lado Un montón de antimateria Que me pide este sí lo podemos arreglar. El daño hidráulico. Vale. Vamos a reparar todo lo que podamos. Venga, vamos a ver. Más metal cromático. Fractura en el casco. Y vamos arreglando los daños de la nave, que no son pocos. Está muy chulo. Podemos reparar todo. Tengo ahí un, un nuevo rifle también, una nueva. Arma, <coughs> venga engranaje dañado, ahí que vamos. Seguimos reparando daño hidráulico. Ferite mantada, eso lo podemos hacer. <coughs> esto para los huecos vale importante era el motor y tal para que pueda volar bueno pues creo que ya no no puedo arreglar nada vale Mira, me pide cositas que no tengo de momento en lo harto. posiblemente los contenedores del carguero tenga pero vale ya está todo oro, tío madre mía Tres placas de metal Eso me lo hago un -pla. Ya Vale Metemos el fósforo y las plaquitas Y dejamos La pirita esa para Para otro momento, ¿vale? Venga daría la pirita <coughs> platino parafinio ojo <coughs> oh, oh. perdón más que tengo por ahí, pero vale seguramente estará en el carguero hoy. ok aquí la célula de curvatura vale, para cargar el, el hiperturbo Me lo pedía también La bola de gravitino Esta me La a mandar para la nave nuevamente Vale que no tengo acceso a, eh, Al cargamento de la nave ¿Vale? Del carguero Tendríamos que estar De alguna manera Para sacarle los objetos ¿Vale? A veces me lo pide también El ordenador el cuántico Y todo eso ¿Vale? Grasa de hidrógeno Bueno Mi multi -herramienta, aunque tengo otra también. Vale, este es mi rifle que lo tengo ya casi todo lleno. Puede estar la otra tecnología, pero. Vamos a Claro, le he mandado aquí a la nave. Esta no es. Vale. Ahí. Pues de momento la nave está hecha a polvo. Bueno, que no podemos. Vale, faltan cosillas por ahí por. Por apañar El puño se lo puedo meter Que tengo <coughs> Cuando matamos animales y cositas de esas No da, no da ese material El puño de cableado Ya mismo me voy a quedar sin, sin cableado Mira que compré, ¿eh? Tenía 20 o no sé qué Esto me pide un montón de, de cables Siempre Vale, el fósforo Mano que he cogido un montón de fósforo Ahí fuera de cámara Y bueno Esta sería la nave de momento no la queremos De momento es que llamo a mi nave y todo Vamos, es que no voy ni a a por ella No, este es el nuevo, ¿eh? Que Tenemos que ponerle, cambiarle el nombre Es una otra nave Esa es la primera de casa Y esta es la nueva Venga, vamos Vamos para acá, vienen los centinelas ahora tenemos que ir para allá Daría algún animalillo por aquí o algo, creo Vale, entramos a la nave Ok A no, ver vale. Un animalillo de aquí de Del planeta este Me quedan dos Uno común un volador diurno Y uno subterráneo Vale, es que no me quiero ir del planeta Antes de De ir, no Un volador ni, ni uno Es de día, ¿no? Deberíamos de encontrarlo Pero claro muchas veces no No lo marca Y otro era subterráneo Tendríamos que Buscar alguna cuevita o algo Un neutrones Ahora no tengo cosita Hay aquí alguna cuevita o algo ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uy, uy, uy! Vamos a analizar esto, ¿vale? La tojadita esta Ojo ahí el... La historieta esta Vale A ver si estuviera por aquí, tío, el bichillo Tendríamos que escarbar o algo Para descubrir al bicho subterráneo Alguna cueva o algo Vale ¡Eh! Que Por algún lado tendrá que andar A bueno, ver, a ver, cobalto, plata un de carbono ¿Esto qué es, tío? No hace nada esto Ni idea Este de la planta Esta, cobalto y plata Mira Bueno, a ver para dónde vamos Aquí parece que hay lo que sea, ¿eh? Ah, no identificada, me decía Pero bueno, hemos perdido Vale Voy a coger Cueva para abajo Estamos aquí, pero No es cueva Yo no sé, tío Aunque me quiero meter tampoco muy profundo llama otra cueva o algo? Haciendo de noche ya ¿Esto qué es? Esto de recursos, cobre Pues no sé si teníamos mucho cobre Mucho no tenemos, ¿eh? Uf, Si estoy ya petado De cosa Con El vidrio Y los rollos. Me va a dar más cosas. <ríe> y me voy a llenar. Más cableado hidráulico. Creo que estaba en el carguero, pero bueno. Si me lo pide, me lo voy a poner fequita en la nave. Poner de cableado, ya ver si me lo pide. Un montón. <ríe> Quedan nueve. Vale. De momento creo que lo hemos gastado todo, pero bueno, lo paso ahí para la nave materia también me pedía más Que yo tenía por ahí El fósforo, ¿vale? Los huevitos estos Al carguero La de esta. Esto me lo tomo, la leche Se puede procesar luego, ¿vale? Vale Ahí El vidrio recuperado más, tío <risa> Me va llena de cosas me ha dado otro de estos. Momento de armas, centinela. Esto está muy bien, pero. La multierramienta. ¿Qué me dará? Recuperador. Obliterador. Madre mía. Vale. Ahora que está. Ah. Eh, tecnología sobrecargada, ¿vale? Encima el módulo de herramienta prohibido. Igual que a todo esto. Bueno, como me pilla los piratas, habrá. Vale. Ah, tendría que quitárselo. A tener tecnología o se si me sobrecarga. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Que me va a dar más cosas esto, el vidrio y no bueno, vea. Ahora mismo no quiero. Pero bueno. Me va a dar un montón de estos, tío. Que no se pueden. No. Es <ríe> igual que el otro. Madre mía. Al carguero. Y este igual, si no lo voy a abrir. Y. Vale. Tal vez Carcha me pilló un montón también. Ahí me lo pedía. Bueno, ahí para la nave. Para tener hueco prácticamente. Porque si no, no vamos a tener hueco para nada. Te lo voy a poner aquí. Ahí al lado de los rojitos. Yo qué sé. Ahí, vale. ¿Te este, queda el lemio este? Venga, hombre. Al carguero. Vale. Más o menos ¿Tengo aquí lo del guante NBQ o...? Sí, aquí el guante NBQ vale Tengo otro hueco ahí Para ponérselo, instalarle otra tecnología y tal Vale O el del frío, la radiactividad, el tóxico pues Eso se lo debería de instalar A ver si ampliamos Tecnología aquí en el exotraje, Que eso es muy importante, ¿eh? Bueno Manipulador de terreno, dice... El asset. Ponemos la. Esta chiquitita y cogemos un poquito de cobre, ¿vale? Tenemos poco. Y luego nos lo va a pedir seguro. Muy importante el farmeo en este juego, ¿vale? Así que bueno. Ahora no tengo que reparar mi, mi manipulador de terreno. No tengo que cargarlo. Lo tengo ahí a tope, no baja. No toqué las opciones y al final se ha quedado así Vale Venga, dame cobre ahí en punta para el No te cortes Ahí Podemos poner la bolita de la esfera más grande Pero nos daría menos cobre es Todo dos animales antes de irme de aquí, tío A ver, ese uno No uno uno, volador y otro subterráneo Así que... Bueno, si lo encontramos Tenemos suerte Si no... Está graciosillo eso, chiquitillo A ¿eh? Ok Cuando tengamos la oportunidad hay que farmear todo esto Normalmente lo suelo hacer fuera de cámara, pero bueno El cobre desde luego está siempre en todos los planetas Con, con soles amarillos, ¿vale? Sistema solar Amarillo Pues no va a dar cobre Tenemos que ir a Un sistema solar rojo Un sistema solar azul Y otro verde no Tarde más temprano, tendremos que ir. Pero bueno Ya da un poquito, ¿no? De Hay más bola A ver si quita más Y así si tardamos menos, que si no Ve. No sé yo si da más o menos No lo tengo yo muy claro esto Lo que sí si veo es que lo da más como más rápido, ¿vale? El cobre Ahí Ya no sé si da menos o qué pero me lo quiero llevar todo, todo lo que pueda Vale Esto es cobre me lo llevo Todo esto de aquí de filito Protección al 50, bueno, vamos bien Ya no es como al principio, ¿vale? Que estábamos agobiados por ahí por las temperaturas y tal Bueno, esto se va a quedar así No sé si ya os digo Quiero excavar o algo, a ver si encuentro una cueva o algo, tío Es difícil a veces localizarla a ver, es que no me quiero ir mucho para... Vale. Vamos a cargar, a ver si vamos a algún lado. A alguna cueva o algo. Aquí se nos estabiliza la temperatura. Todas las cuevas que es un rollo. Digo lo de encontrarla, ¿no? Ahí parece que encontramos cueva. ¡Qué va! Me meta ahí para adentro ahora tú Vamos a llegar al centro del planeta Vamos a buscar algo más No sé que Por aquí no me salen animales Como no encontramos la cueva no Rey dulce No sé, no me hace mí mucho Vámonos Meterme ahí la cueva sí, tengo que localizarlo a esto, ¿eh? <risa> Antes de irnos. ¡Hola, ¡oh, vigía! <risa> se hace de valla de fuego. Esta creo que no la tenía. Sí, esta no la teníamos. La valla de fuego. A ver si vemos una cuevecita por aquí o algo que haya. Animalitos varios. <risa> bueno, mucho sodio, pero. Esto por aquí Esto nos viene bien Ahí Ahí Ay, qué rico el sodio Esto podría ir una plata. Un mineral no... Pero bueno Este puede ser Bueno, ese es uno Seguimos ¿Hay una cueva por aquí o algo? ¿Qué? Debería de escarbar, ¿vale? <ríe> Hola, amigo. No veo ni una cueva. No veo ni una cueva. que no viene ni una cueva, tío. No sé dónde estará la cueva aquí en este planeta, pero... No se ve un pimiento. A vale, vamos por ahí. A ver qué tal. Yo no, qué sé. Aquí no hay nada. Interplan, parece una cueva, pero no es cueva. Aquí lo mismo. Si me meto para adentro, es que la podemos liar. A ver. Una cuevita por ahí. Yo creo que no, chaval. No se ve un pimiento. Y acá Al hoyo, marollo. <ríe> Ahí no se ve cueva. Nada, pasando. Vámonos. Si podemos. Buah, buah, buah, buah. Ya no sé de aquí, ¿eh? <ríe> no, de momento no. A subir por aquí, a ver. Pues, una planta peligrosa. Planta peligrosa. Ya me, me ha dado, ve. me ha pegado leñazo. Te pega a distancia, a ver. Eso no hay que acercarse mucho. Eso, Dios, es que no viene bien. Vamos para arriba. Con mi super salto Y una cueva, tío. No sé si da una vuelta con la con la nave o algo. No, no tengo ni idea. Tenemos no, que buscar algo por ahí enterrado o algo que me diga. Ah, vaya, de fuego no. Depósito de cobre tampoco. Depósito de fósforo ya, ya cogí. Los de energía molan, pero. A lo que venimos buscando, buscar algo enterrado y no, no me lo da. Mucho animalito ahí, pero no. Centinela viene ahora por ahí. Madre mía, bueno, no la veo, ¿vale? La nave ni nada. Estructura orgánica subterránea, puede ser, tío. Voy para allá ¿o qué? Vámonos. Guía por ahí Que me está Guía no El centinela Guía el nuestro Vale Que bueno Candeuterio O la cogemos también ¿Por qué no? No digo Me gustaría hacer una cuevita Y, y buscar que nos falta Luego de día Y también tenemos que buscar otro Atención del ya del ya paz Disipándose Muy bien. Ya me he perdido Ahí tengo la nave orgánica Ahí está Me lo he pasado, tío Madre mía Voy corriendo, corriendo Y me lo paso Piñazo <ríe> Ven, A ver si el vigía no, no está por aquí Esto nada más era Ya esto, tío a esto No se venía hasta aquí No va a pillar el vigía y todo Resonante pora Me dice Vamos a ver a la bote que pego yo ya comí Comí Con, mi... con mi La nave la de... de momento la dejamos por ahí. Vale. Bien Pegamos. Este símbolo verde me ha salido aquí ahora. Otra nave, tío. No me entero ya con las naves, los rollos. he oído otra nave o qué ha pasado? ¿Esta de quién es? Esta nave. ¿De quién es, tío? ¿Está mía, o mío? ¿Qué pasa? Atención. No, este no es mía, este es de otro pavo. ¿Redención radiante? Ah, claro, claro, yo digo, esta nave... <ríe> Localiza al piloto para comerciar. estará el piloto? Se ha ido por ahí. <ríe> ¿Dónde está? No sé dónde está el piloto. ¿Será como yo? ¿Será un jugador, tío, de esto? ¡Gracioso, no! Bueno. El animal de uno no lo veo. Volador. Bueno. Todo es que no se puede tener. Que me dice que está fuera del planeta ¿sabes? Madre mía ¿Y dónde voy ahora? Si encuentro una cueva o algo? ¿Otro animal o algo? Vamos para allá Qué importante hacerse con toda la La fauna de los planetas No veo ni una leche de cueva Bueno, que voy a otro trapo Podríamos hacerlo también A la esta. esa Le dando al Al escáner, ¿vale? Pero de momento nada Bueno No veo en una cueva Luego el animal Y uno Tenemos que buscarlo también Y esta nave la nave Un montón de navecillas, ¿eh? Ok El punto de encuentro al espacio profundo, ya, ya Nada, tío, ni no una cueva Donde yo pueda ir Minar, tranquilo, o algo Toca Ahí hay algo, ¿no? Sí, algo ahí. No sé por qué no me lo indica esto, tío. Aquí hay un asentamiento. Vamos a aparcar aquí. Aterrizando, ¿eh? Que es el Me encanta este juego, ¿eh? Muy inmersivo. Y si lo tomáis con calma y aprendéis todo y, y lo disfrutáis con calma, está muy bien. Ahora, como empieza ahí muy rápido las misiones y la historia. Esta pierde muchas cositas Venga, vamos a ver Y descubriendo, explorando, hombre Avanzando, por supuesto Y consiguiendo ahí cositas para el sol traje Y para la herramienta multi herramienta que diga ahí La nave y todo bueno, en este no hay nada En este no hay nada Vamos al siguiente Debería de haber allí Eso es lo primero Vale Y ahí hasta centinelas por aquí registramos esto Este punto, ¿vale? vale Perdón Acción de Saika Vale Nos da unos nanitas Muy ricos Más carbono Parecía que había más Decía No sé qué dañado Este será, ¿no? Sí Mantenedor dañado mm. Ya no sé dónde poner el metal oxidado Ya no sé dónde ponerlo Venga, me quedaba una, ¿no? Y, y esto de aquí, ¿o qué? La maquinaria Con el cieno vivo Este al final lo vendí, el cieno Voy a llenar carguero otra vez Venga Módulo de cañón de fotones Uff Es buenísimo, tío De fotones de la nave También módulo de cañón de fotones estamos aquí Este es el cañón de fotones Pero un módulo Para no tenemos Tampoco sitio, tío Para ponerlo En la nave La, la tecnología Por eso quiero cambiar ya de nave Para poner, poner más, más tecnología Si no Pero oye El que nos ha dado Muy bueno, eh muy bueno. Este. Vale. Procesar proteína. Materiales útiles. Resonante de esporas. escalado ahí, cuidado, eh. La valla de fuego, ¿vale? Al soporte vital. Ok. Bueno. Y luego todo esto lo podía poner. El identificador de señal lo podía hacer. Venga, la centinela ya no hemos hecho. El repetidor este también lo podríamos emitir. es gratis. Tío, que me quema todo, ¿eh? ¡Ojo el fuego este sale de la nada. ¡Eh! eh ¡Qué era el que nos faltaba este! ¡Qué bien! 5 de 6. Queda uno nada más. A ver si nos encontramos la cuevita o algo. Aquí no como un volador Ni uno, un... Vale, vale. Entonces no tengo que excavar Era el terrestre el que hemos conseguido, ¿vale? Y ahora este Volador diurno, tío, a ver si lo pillo Es de día, ¿no? Bien, las tres y cuarto A ver, tío, no aparece por aquí el pájaro volador ¡Pajarito! <ríe> de momento no Vale, nos vemos A por otro cielo Vale, Centinela, que busque por ahí lo que quiera No lo veo, ¿vale? El volador se nos escapa ¿Cómo no sale el fuego ese? Hay que tener cuidado ¿eh? con eso, ¿eh? Y ya hemos entrado, ¿eh? Me parece a mí Este nos da carbono Creo que sí, tío. Oh, Esto está vacío ¿o? A ver Vale, este era el que nos faltaba otra palabra aquí Hacer datos de navegación cristal Para mí Y nanitas para mí ay Bueno, está ha merecido la pena, ¿eh? Tiene otras cositas Muy bien y ahí haciendo sus cosas Y su historia Y esto no sé para qué servirá, tío Será algún tipo de... Para meter el vehículo No, no creo Una especie de garaje O para refugiarnos de la tormenta, imagino Bueno... Y el es ese, tío, el animal A ver si le podemos localizar en algún otro lado No sé si darle la intensificada de señal Puedo hacer en un momento Vale Lo tenemos aquí Lo ponemos Le doy Vale Ahí, a mano izquierda Ok Vale, si sí tenemos otro sitio en el que Esto me lo llevo me lo recojo Cogemos otra vez la nave y... Bueno Sígueme, compañero Buah, ¿cómo corremos ahora? ¿Y cómo me meto dentro de la nave? Vamos para allá ¿He marcado o no? Está marcado Vale, perfecto A ver Que me voy Y Ahora gastamos mucho menos ya... No Vamos bien la navecilla. Bueno, está cerquita esto, ¿eh? Tenemos para aparcar y todo. Aquí. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, qué aparcamiento, chavales. Ahí de medio lado. Creo que aparcaba mal. No sé. Creo que aparcaba mal. A ver. No sé. Bueno, está bien esto. Planeta hirviente. Destino alcanzado. A ver qué pasa ahora. No tengo baliza de estas, sí. la centinela. Vale. Lamento de a aquí. Muy bien. Una vez que tenemos por aquí, la entrada, a ver por dónde cae. El otro lado sur. Aquí. Vale. Entramos dentro. No veo nada Interesante Me refiero Pues no Y yo Caí aquí, tío No más que esto Vale, la antena Una desgracia Vamos a ver qué es esto Esto es lo del ojo carmesí. Hay que estar logro con el robado este La matriz. Hace mucho Al parecer una llamada de emergencia automática Quedó sin responder Si consigo descifrar el patrón de codificación Podría extraer las coordenadas Bueno, bueno, bueno 1, 2, 6, 24, 120. Yo le doy a la de 720. Mira, perita. Descubierta las coordenadas de la señal de emergencia. Estupendo. Esto no cambia nunca, ¿vale? Esto lo podéis dar. Este se lo vi yo a un vídeo de back. Fernández. Y le dio ahí a la coordenada esa. Al 720. Bien, bien, mira, candidato de prueba, rango corbato, 5 de 9, ojo. Estupendo. Vale, todo lo que sea así el 4 con los Corvax. Muy bien Nuevo título desbloqueado Vale, a ver si podemos descubrir el animal que nos falta Que eso puede estar muy bien Son nanitas y luego nos van a hacer falta también para comprar cositas Así que... Bueno, esto ya lo hemos completado A ver... Eh. Y ahora aquí otra señal <ríe> Paliza de emergencia Bueno, me la está señalando No hace falta que Que la señale yo, ¿vale? A ver si veo el bichejo ese, tío, volador eh, No que no la tenía Eso tampoco okay. Se ve que hemos escaneado poco este planeta energía necesitamos un bichejo más que no sé no lo encuentro dice que es volador pero no aparece flora peligrosa no la queremos hay pocos animalillos ¿eh? <ríe> yo avísame si ve algún pájaro o algo Vale vamos para nuestra nave madre mía bueno bueno bueno Vale, con canguro Estaría encontrar algún planetilla con, con poca gravedad o algo de eso Como tengo las botas propulsoras Va muy bien el traje Vamos va mejor ahí La verdad que nos interesa todo eso Venga, no sé que vaya Pero de momento no nos vamos ahí. ¿Vale? Vamos así Vamos para el sur Para... Vaya vuelta más tonta ¿No? Que estoy dando... A ver la baliza de esta de emergencia. No me gusta que me estén dando vueltas tampoco de aquí para allá. Pero bueno. Hace una hora. Sí si está lejos eso, ¿no? Bueno. Marcamos y le damos el motor de pulso. ¡Vamos para allá! vale vuelo su orbital. allí que vamos cuidado, afloja, afloja, afloja bandolero Estirando la atmósfera cuidado a ver si podemos aparcar por aquí o algo <ríe> bueno vamos a otra baliza de emergencia, vale otra, otra nave, tío otra nave, tío bueno bueno bueno bueno puede venir muy bien no hincharnos aquí de nave que no se venda esto todavía la arma por, por separado me refiero a vender un arma Una emergencia de emergencia tal que este no ahora este no Ahí está está Vuela del punto de encuentro en el espacio profundo. Bueno, bueno. A ver. Pasa a ver. Ahí. A ver la baliza esta que me cuenta. Vale. Es difícil determinar cuánto hace que esta nave se estrelló aquí. El cuerpo reptil del piloto está totalmente descompuesto. Y la tecnología parece estar es anticuada. Se pasó hace mucho tiempo. La esquelética mano del piloto está agarrando algo. Voy a investigar, pero me extraen ruido que viene de la bodega. Investigar. Objeto en la mano del piloto investigar ruido <risa> Vamos al ruido de la bodega <risa> Sorprende a la bestia local Que se está dando un banquete con uno de los dispositivos Que transportan en la bodega En su vida choque contra mí Toma el cargamento que la criatura no ha podido devorar Escáner <risa> de conflicto Supongo que nos lo darían de todas maneras, ¿vale? Unidad de ascensores de largo Alcance No sé si lo tengo ya esto, ¿eh? No sé si me lo compré o... Oh, yo qué sé tengo okay, que aquí Cares de conflicto Vale, vale Eso no interesa No, eso no lo voy a instalar ahora Nada, vale Ay, no puedo ni instalarlo No tengo sitio de instalarlo Así que nada Vale, de momento bien Disificador de señal Va, claro, por eso Me ha dado otra vez Bueno Atención contra la temperatura activada pero me a interesa a la navecilla esta que hay por aquí. Es que vamos así si la cogemos, ¿vale? Exceso Dámelo. Yo qué sé. Vale. Y Nanite, muy rico. Y ya os digo, hay que tomárselo con calma este juego y disfrutarlo, cada planeta y cada historieta. Intentar conseguir todos los materiales que pide, que no son pocos. Conseguir sobre todo espacio en el carguero y... Donde sea en la nave, en el esotraje... ¿Vale? Para poder pillar cositas... Sobre todo mejora, mejora de esotraje y de... Eso está muy bien Luego la base todavía no la hemos empezado Vamos a ver, iniciador de Nessal No, no, tenemos para guardar y trazar No, aquí no tenemos nada de eso Vale, vamos a pillar a esta nave, a ver <ríe> ¿Qué le pasa a esta nave? Me la quedo para mí, a ver Bueno, bueno, bueno, bueno Está hecha polvo, pero... puedes <ríe> tirar un mes para arreglar esto Vale Ahora sí me la ha da. dado Vale, con 62 espacios Un trasbordador, chavales Ya ves la añadimos a la colección. Eso está claro. Eso está clarísimo. Vale, nuestra es un explorador. Y esta sería un. Un transbordador. un transbordador. espacial. 1962. Eso está. Bueno, bueno, bueno, bueno. El cargamento, tío. Como ese 62 espacios son la leche. Eso es la leche. Así que puede estar muy bien. Yo la voy a registrar. Y me la quedo para mí Y ya la arreglaremos <ríe> Vale Ahí entramos Ok Ya es nuestra No sé si arreglarla aquí Aunque sea el motor para poder No sé A ver Se supone que es nuestra y la podríamos llamar En cualquier momento Esto me lo puede hacer el señor hermético y la placa de metal Esto no... No hay problema Vale, me está dando el arma Ok Ahí me pide que le instale algo No sé Quería de arreglarla más bien Pero bueno Vale La de conflicto Ya, ya Empieza ya a pedirnos cositas Empieza a pedirnos ya Un montón de De misiones y de cosas ahora, ahora seleccionaremos la misión, ¿vale? La que nos interesa Esa de las estrellas Y hace ya Un año que nos vamos a nuestro asentamiento Hay que ir a donde los colonos, a nuestra base Pero bueno, cuando podamos ir, ¿vale? Vamos a ver De instalar, yo no sé para qué me pide aquí que le instale. Yo no voy a instalarle nada ahora mismo. este, vale, eso es lo que me pide: la escáner de conflicto. Pero no tengo el cerebro de caminante, no sé cómo conseguirlo, vale. Por eso digo, esta tecnología ya la tenía yo ahí para instalarla. Pasa que se la quita a mi nave, por lo mismo, porque no tengo el, escane, el cerebro de caminante, vale. De momento no la voy a instalar. Nada, olvídate, vamos al aquí motor de pulso sello hermético placa de metal Bien, sello hermético placa de metal espacio hueco sello hermético vale y arreglamos el otro ni caso una misión que tenemos ahí ahí está la otra nave vale platino aquí no tengo aquí tampoco tengo esto Venga, propulsor de lanzamiento está arreglado. El hiperturbo no lo vamos a utilizar. Escudo deflector tampoco. Célula de combustible. Fractura. Cañón de fotones tiene. Estupendo. Nada, ah, todo esto hay que arreglarlo, ¿vale? Pero claro, no es precisamente ahora cuando debemos de arreglarlo. Vale, voy a hacer huecos y tal. Un montón, esto nos podemos tirar un mes para arreglarlo, ¿vale? Nada, de momento yo la dejo así Hemos reparado lo más importante ¿Vale? Me quedaría esto Un platino y tal, pero bueno No creo que nos importe Lo más importante es el propulsor y el motor ¿De acuerdo? Así que bueno, ya tenemos otra nave Estupendo, tío de cargamento cuando arreglamos todo esto Bien, Me bajo de la nave Cogemos la nuestra y nos piramos ¿Dónde también a ver? Allí ¿Hemos cuido todo no? Sí Vale Pues venga Este también Me decía ahora que nos fuéramos a otro lado Que lo vamos a ver Escana de conflictos no No me quiero ir El planeta Esta no huella de metal era No, no, me estoy yendo a... Eh. Esto, llega al punto de encuentro Vale ¿Quién destruyó el barco? Dice Venga, a ver si podemos ir a esta, ¿vale? al punto de encuentro Al espacio profundo, me dice ¿Supone que el espacio profundo aquello? Sí, fuera del planeta Vale Quedaba el otro bicho Pero no puedo Bueno A otra vuelta, o yo qué sé bueno, Ponemos nuestra nave Esa me supongo que se quedará ahí, pero ya es nuestra Esa nave ya es nuestra Ya la puedo llamar, ya la puedo Vale, yo creo, eh Si con aquella dirección No sé muy bien En qué parte del planeta estaremos bueno, estamos todavía muy. muy al norte, tío. Debería de ir al sureste. Pero bueno. Nada más me queda este, ¿no? Como un volador de uno. Y lo quiero conseguir. Ferrita mantada. Solanio, fósforo y cobre. La ferrita mantada la puedo hacer. Muy bien, no hay problema. Al sureste debería ir, tío. Sur. Norte. Este. Sureste. Debería de ir como para allá, tío. Sur. Este. Vale. Como vaya. Yo qué sé. Pero tela. Estamos muy al norte del planeta. Vamos para allá. Ahí. A ver si podemos. Ahí, yo qué sé. Vale. Dando la atmósfera. Mira otra vez si me da Sí, ya estamos ahí por el.. Vale. Por el Ecuador, más o menos. Vamos a ver si encontramos el bichillo. malo que es de noche no encuentro edificio eh, eh. ostras, ¿tú un carguero, tío es un carguero ostras pues me lo he encontrado de casualidad, eh el carguero este bueno, este tiene de todo vale, de contenedores de estos enterrados Vamos a ver, aquí nos pueden dar una alegría también Madre mía como salto Uy, uy <ríe> Que me quedé sin jepa. Venga, vamos a ver Lo que encontramos por aquí Sube, andolero Aquí, okay. eh, de noche Siempre tengo que llegar De noche a los cargaros estos <ríe> Venga, vamos a ver Vamos a ver dónde sabemos que hay algo Aquí en los compartimentos estos eh, que tengo por ahí? Manipulador Lanzar rayos de neutrones de estación. Eso cuidado que nos da que Nos da radioactividad, ¿vale? Este también A ver Le damos Venga Estructura descubierta No sé si es de la misión o qué Tengo ahí varias misiones de cargar No, no creo que sea esta Venga Creo que esto nos da un montón de radioactividad, ¿vale? Buah, el carguero lo voy a petar bueno <ríe> para eso está, ¿no? <ríe> para llenarlo venga, recogemos eso y nos vamos pitando, ¿eh? corre, corre bandolero que nos da la radioactividad ahí radioactividad fuera muy bien hay que buscar los contenedores estos no son, estos son a ver Nada de nah, ese no nada Quiero contenedores Ahí Contenedor de carga 47 Vamos a ver Esto puede ser un buen hallazgo No sé ni lo que me ha dado el otro Contenedor de carga Quiero coger Podés cogerlo Debería de dármelo, tío Vale Si no, porque aquí no me había excavado con el... Maldición <risas> Ay, pues sí me deja Vale, vale, sorprendo Hay días a veces que no me dejaba No está el contenedor dañado Bueno, lo abrimos bien ¿Estará por ahí? No creo, ¿no? no. Venga, si Ahora Lo mismo, ¿eh? Colectamos al carguero nos ve lo que sea y salimos corriendo. Ácido. ¡Corre, corre, bandolero! Vámonos. <ríe> ya, ya. Bien. Claro, porque he huido. Ve. Damos más. Más de esto. Me da la hora de carga. Vamos ah, por aquí el mismo, yo qué sé. También hay, tío. Uf. Reserva enterrada. Reserva enterrada. Vamos por esa. Ferrita imantada. Ferrita imantada la puedo yo hacer. Por cierto, me pedía de hacerla, ¿vale? A ver, mire esta. A bueno, tenemos poquita ferrita imantada, parece... Vamos a hacer una poquilla, ¿no? ¿Qué os parece? Metemos aquí. Ferrita pura. ¿Esto es toda o qué? Como la mitad. Toda, a ver. Que la haga todo lo que pueda. Con el combustible que tiene. Venga. Y vamos haciendo farita mantada. <coughs> Perdón. Que puede estar bien. Nada, vamos para allá. La reserva enterrada esta Que creo que no del. Joder, limpia de depósito que no vean, ¿no? Eso de ferrite mantada. <ríe> ya ves, si veis desde lejos. No sé lo que me ha dado. Alguna planta, o algo. A ver. Es de día ya, tío. Ahora, ¿eh? La doy cuarto. Bien, bien. Lo tengo el aéreo. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Toma! Hotel Lufrae. 6 de 6. Estupendo. Ahora vamos a pillar lo nuestro. Eh. Espérate. Y me he Aquí, fauna Aquí 1500, buenos son Bueno son Vale Ahí está 7120 nanites, no está mal Tenemos que pillar más unidades Y hacernos ricos ahí, vale Como sea De momento no es lo que estoy haciendo Pero bueno, estaríamos bien también Ir pillando cositas, vale eh, ahora sí, registro aquí todo lo que Hemos descubierto, ¿vale? Y me da otro 70 tiras. Están todos descubiertos, ¿no? Yo creo que sí Vale Este es bueno para solanio No, fúngico Tiene amonio también Y sodio que raíz de, de gamma porque ha irradiado Cobre, uranio y sodio Vale, Estamos bien <ríe> Ea, pues fenómeno, muy contento Ya nos podemos ir de aquí En la que pille esto nos vamos <ríe> A ver, la reservilla, está muy lejos la reservilla Vale, este lo no podemos coger a mano Lo logro, analista, una planeta con toda la especie Vista cuatro, estupendo Estamos hecho ahí unos pedazos de exploradores galácticos planetarios Venga, vamos para... Para los otros contenedores No sé qué me decía Reserva enterrada Cápsula de expulsión Está cerquita, tío Es que hay cosas interesantes por aquí Vale Venga Ahí No se ha encontrado nada Pero bueno Algo es algo Nosotros lo intentamos Vale Ah... Uh... Algo más Sodio por ahí Bueno, seguimos buscando, ¿vale? Cuidado con la vigía y tal Creo que no, lo que más me interesa son estos, ¿vale? Los cargamentos La reserva enterrada está muy bien Pero los cargamentos los... Aquí cargamos el eso traje Ahí, un poquito Otro cargamento No era esto, creo, ¿eh? Pero bueno Ahí, par carguero Venga Ahí grasa de hidrógeno Ah, y estos están abiertos Bueno, no pasa nada Ah, no, este no Está bien Ahí Este Vale, vale, pensaba que estaba abierto Datos de navegación muy importantes Vale, yo creo que esto ya más o menos lo tenemos todo Vamos Nos vamos del contenedor este, tío el carguero. Depósito de fósforo, ahora no quiero. Planta no identificada. Visto por ahí. No sé dónde. Mineral. A mí que he visto plantas. Pero bueno. Yo pienso que bien. Dios, que estamos en la parte trasera esta del carguero. Me he ido a tela. Corre, bandolero. Dios, qué grande es esto, tío. Cargar, estos son inmensos. Vamos a ver para coger lo... La reserva enterrada esta. Dos de carga. Vamos para allá. Sube, bandolero. Vigía, me persigue o qué? Pues el mío. Aquí debería haber, haber datos también, creo, ¿no? De la bola roja esta, ¿o qué? Bueno, vamos a por este, ¿o qué? A ver si me deja Cogerlo Por aquí No me deja, ahora, no me ha bajado Quién está aquí, ¿eh? Ya se la leche, ya lo he perdido Ya lo he perdido <ríe> Me marcaba aquí, pero Ahí, ahí Estoy no alcanzado Manipulador terreno, eh, eh cuidado. No está ¿Esto, tío? ¿De acuerdo o no? Ahí. Aquí. Corre. <ríe> corremos. En la que podamos, corremos, vale. Se puede destruir, vale, pero no. No es lo que queremos. Venga, corre. Corre. Vaya que te dé radiación. Esta bandolero? Ahí. Vale. Esto para llamar a, a la nave. Podemos llamar a la nave y todo. Ahí con eso. Venga, voy a intentar esto también. Vale. Aquí debe de haber una baliza. Resto destrozados. NE y mi Wow. Haya. A ver. NE y mi guau, Y mi no. Tenía por ahí aquí yo. Míralo, este. Un Ay ahora o yo aquí yo, no. Es este. Sí, sí, tío. Ahí no, abierte de, de la radiación, ¿vale? Hasta las contenedores de carga puede resultar la vibración de materia redactiva peligrosa. Ya lo descubrí en la que abrí uno. Pues nada. Vamos a a registrar esto Y de emergencia le damos el registro fecha de 1948 nos estrellamos. fue mucho más suave de lo que pensaba, nuestro entrenamiento funcionó, la tripulación se mantuvo serena y 12 bajas, jamás lo olvidaremos fecha de 2025 nos estamos quedando sin comida sea lo que sea que intentemos rebuscar siempre que intentamos luchar por nuestra supervivencia las centinelas llegan para impedirlo Debemos abandonar este mundo Que las centinelas son un... Un fastidioso, a ver Nos retiraremos a la superficie Y esperaremos al rescate Yo mantendré mi propio enlace con la nave Están muertos Se acabó el hambre, se acabó ¿Qué hemos hecho? Vale, se ve que murieron todos Nueva, nueva misión, vale, vale a ver si tiene algo más y si no nos no, no vamos y señal de socorro nuestras armas estaban preparadas ellos que teníamos delante nos pidió paz parecía biomecánico al menos en parte atacamos de, al cielo Los ondas recuperaron el cuerpo bueno fragmentos de ADN y código según investigadores los dos son casi intercambiables reconozco que me embarga la emoción pero este misión. comprender qué le está pasando a nuestro mundo tenemos confirmación visual la misma entidad a la que abatimos hace dos semanas vuelve a estar ante nosotros. Madre mía. Estos seres pueden revivir, tal y como comentó el emperador. Está bien. Una nueva oportunidad de obtener más muestras. Ok. Pillando aquí, no sé. Vale. Míralo. Objetivo completado. Guay. Ya no hay más. Transmisiones. Parece que no. ¿Vale? Estupendo. No sé dónde tengo la nave, pero la llamo. Tengo un montón de datos de navegación. Aquí, llamamos a la su nave. Ven para acá, amiga. <ríe> ¡Eh, ¿cómo mola! Y seguimos, seguimos. Aquí lo he descubierto ya. Pero tengo más. Tengo más contenedores. Ya ves tú. Esto lleno, tío. Esto que nos puede dar una alegría. Yo no sé. Caso que ya lo hemos completado, pero yo sigo aquí. A ah, ver si podemos pillarlo. voy a hacer que no. Vale. A ver. Panel dañado. Estupendo. Aquí, fuera. Y debería de estar por aquí. Cultura descubierta. Contenedor de carga. Venga. Ya venderemos eso, ¿vale? La refragata, bien, bien. Me escapo. No me dé la radiación. Y a buscar más. A ver. Allí, allí. Vamos para allá. 117 64. ¿Qué estamos cerca. Este creo que hay que está arriba también. En el, en el pasillo de la nave, de los contenedores, ¿vale? De la nave, del carguero. Bueno, vamos para allá. Importante, chavales Chicos y chicas Venga. Vamos a abrir la otra Fuertecilla para escapar Vale <ríe> Ok ¿Vamos por ahí? Yo creo que sí Venga, contenedor de carga Un trabajillo sucio, pero bueno, pero nos da recompensa interesantes. Sobre todo lo, lo, de lo que hemos recuperado y de la fragata y tal, nos viene muy no bien para nuestro carguero. Vale, un cristal de doble arco reticular, ni idea para construir, seguramente. Vale, y no me ha dado prácticamente nada de radioactividad. Eso no interesa. Aquí tenemos otro enterrado, enterrador de carga. Sí. Vamos a poner a ver por aquí. Vale Se parece que está por fuera del Del carguero Nos vamos a llevar todo lo posible, ¿vale? Ahí se ve ya, ¿no? Míralo Está aquí Vale Venga Corre, corre, corre, corre. Ah, esta me la estoy tragando toda. Me he tragado toda la radiación. Ay, qué rica! ¡Ya, Ya, ya. Madre mía. Se sí, me lo he tragado todo, eh. Voy a ver todo lo que llevo aquí recogido. Mira, el penúcleo de curvatura. Ojo con esto, eh. Esto es súper importante, tío. Para nuestra nave y el carguero, ¿vale? Venga, la nave. Para vender que Está el de doble arco reticular Sí, sí Pues aquí abajo. A ver, ahí abajo Esto de la fragata, tío Uno de fragata recuperado Esto viene... Bueno, bueno, bueno, bueno Muy bien eso Es que el inestable, ¿vale? utiliza para fabricación Obtenido a partir de carne de cactus Vale, se puede crear mar Cogiendo carne de cactus, ¿vale? Bien inestable si sí me lo pedía la última me lo pedía el ácido también vale mordita y mofúngico son nuevas recetas que he aprendido la polifibra igual también aquí hay muchísimo material hecho vale almacenamiento de antimateria ya ves bueno a quitarme cosillas para poder seguir ok a ver, voy a coger lo nuestro de la refinería La ferrita mantada. Aquí me hizo el traje Ahora le meto aquí polvo de ferrita Ya ves tú, todo lo que tenemos Le voy a meter la mitad, 527 Le metemos combustible Carbono que tengo un montón Ahí Y empezamos el proceso Para conseguir más ferrita pura Ahora hemos gastado en hacer la ferrita mantada. Bueno, tenemos sitio por ahí. Ahí cogiendo cositas, que lo importante. Este que era, el corroído bomba de calor. Fuera, desmontado. Vale, sin sí, lo que me ha dado. sin sí, lo que me ha dado. ¡Oro! Bueno, eh. Venga, me quedan pocos ya. ¿Este qué? Quiero saber. Está muy lejos. Quiero... nadie dañada, tampoco... No veo mucho más, eh Voy a meterme Sube bandolero ¡Uy! ¡Qué humareda! será maquinaria dañada o...? A ver si tenemos algo por aquí interesante O ya me lo he... Me debe de haber alguno más, digo yo un contenedor? Parece que no, eh Parece que lo tenemos todo Mi vigía que se ha quedado allí todo buqueado <risa> Que sí, va ah, vale mi, mi refinería. Yo creo que lo tenemos todo, eh, chavales. Hay módulos y cosas enterradas todavía, pero que no, no es lo que queremos. El carguero, el piñazo que se ha pegado aquí. Pues nada, vamos, no supongo. Vale, no sé si hay algo más. No vemos nada. Está muy bien. Hemos completado aquí un carguero que teníamos ahí pendiente. Y muy bien. Nos vamos a despertar. el No, nos vamos a otro lado. Vamos a ver. Misiones de Neso. La huella de metal. Esta, bajo una estrella de verde, tío. A ver si la terminamos ya. Vale. Al menos hemos hecho. Bueno, pero tengo aquí todavía. A ver. Esta del transbordador. A mí no. Este no. Adoramos misión o qué, tío? La dio por completada. Es ¿Eh? Naminó, no, no, ¿no? Ah, no, este es Iminov. Iminov. Eh. ja, por lo mismo a otro. <ríe> claro, claro. Iminov es nuestro. Y yo, aquí yo, obvio. Nada, pues no. No es el que queríamos nosotros. Pero bueno. Hemos hecho otro Vale, con razón no... Venga, vámonos Creo que me pillo ya, ¿eh? Del planeta hemos hecho lo de los animales y tal Ahora me sale ahí otro destino, ¿ahora? Ahora me dice un edificio desconocido Yo me voy ya Vale <ríe> Yo me voy ya ya hemos estado bastante tiempo aquí en la nave esta En el planeta este que diga A ver, baliza de navegación a punto de encuentro Esa es la que necesitamos nosotros A ver, lo digo con el motor de puso Vámonos Allí que vamos Con la estación espacial y todo, pero bueno De momento no es lo que queremos Planeta irradiado tampoco queremos Ahí lo dejamos atrás el planeta la estación espacial no sé qué ha pasado se va para sola la nave vale Al espacio profundo ¿Qué hacemos vamos a la estación espacial uy uy uy, uy. esto qué es tío bueno bueno carguero en ruinas bueno Pues tenemos Tenemos batalla espacial Reviento. A mí también me está reventando Vale, pero yo también le reviento eh. ¡Burre, mandolero! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos dale Vamos a reventar esto. Uno. Se me queda uno. Este está muerto ya. Ve Muerto, ¿no? Ahí ha caído. Vale. O de naves Para fijar baliza. De no una idea, chavales. Logro de viaje cumplido. Estupendo. Experto, nave destruida 70 Poca broma Deseas... sigue, sí, no, reclama tu libertad para rechazar la grandilocuenta mentiras de Atlas Todavía no hemos hecho lo de Atlas Pero ahora hemos la voz de la libertad Desafiamos ahora al, al interlocutor Respuesta de solo escucho interferencia y una débil risa que te suena entre el ruido Bueno Estrella Riveride sigue la voz de la libertad, eso es lo que queremos Carguero en ruina, lo mismo este carguero también Tío, es que no sé, vamos a... Así que la voz de la libertad me dice Yo está he hecho polvo, ¿no? El carguero Ya ves Carguero en ruina, pero aquí no puedo hacer nada ni nada, ¿no? Ni idea Vale, no tenemos comunicador Bueno, vamos para la señal aunque la estación espacial mola mucho, tío, para lo del exotraje Pero bueno, que si no, no voy a llegar a... A esto de la voz de la libertad No sé ni dónde estamos Venga Vámonos pues para allá. a ver, yo donde me diga que vaya, pues allí voy Vale Esto es donde nos lleva, vale, estamos ahí un poquillo, dale ahí yo, ahí, más o menos. Otra vez enrada este escáner Bueno, al menos tengo ahí un edificio desconocido También Y podemos aparcar Está bien Para despegar y no gastar combustible, ¿vale? A ver si lo hago bien Aterrizaje Está un poquito más para adelante creo Pero bueno, yo me aparco aquí Dios, que me ha aparcado mal, tío últimamente nos hacemos bien Ay, con la navecilla está <ríe> Tengo ya ganas de cambiarla Vale ya, ya. Ah, vale, estos los tenemos. Pues aquí hemos estado ya, creo, y tal. Bueno. Barrido de objetivo, vale. Ahí fijamos señal. Estupendo. Vamos. Punto de transmisión detectado. La voz de la libertad. ¿De acuerdo? Guardamos y trazamos. Estado desconocido. Esta eh, forma de rumen. Pues oh, vale. Tenemos un montón de cositas, vale Más, más datos de navegación Nanite. Eso nos viene estupendo No, ha guardado otro bueno. Ya, ya, ya sé que ha guardado otro Aquí para llamar a la nave Que no sé por qué la hemos aparcado tan mal Porque debería de haber tenido para aparcar Pero bueno, no voy a gastar los datos de navegación, ¿vale? Investigar esto Y nos vamos para la señal Ok, Me da una anita Vale, vale Ya podía tener las entradas por el otro lado, tío Venga, Vamos a ver Por aquí siempre miro de izquierda a derecha Parece que en esta no hay nada No que carbono Ok, vamos al otro Más o menos como lo que nos hemos encontrado antes Vale, traemos nanites. La de navegación en cristado. Y enciclopedia Hemos aprendido a decir hola, ahora hemos aprendido a decir hola, ¿eh? Madre mía Nuestros amigos los geek O Geek Esa es donde me marca ahora, tío La... Esa es ahí, ¿no? Sí, tío Esa es ahí, ¿eh? Venga, vamos para allá, vigía Me pega unos escaqueos A ver La puerta por aquí, vamos a ver aquí la base Aquí Vale Bueno, la voz de la libertad Vamos a ver, ¿qué nos dice la voz de la libertad? Glorioso superviviente, te damos la bienvenida El camino a la libertad es, nuestro señores, es las escenas de la ilusión carmesí Un cielo para los fuertes ¿Vale? La ilusión carmesí es el ojo carmesí ese que no que no habla muchas veces De las maquinitas, de los ordenadores esto. Así que bueno, creo que es este también Okay. tras finalizar la emisión la terminal comienza a imprimir un pase seguro parece una invitación para conocer a la tal voz de la libertad Uf. ay qué billete de la libertad, vale, vale misión completada, una estrella rebelde estupendo ¿Llega el billete desde el inventario ojo, lo mismo es no... no tengo ni idea, eh ahí está el billete todo esto Vale, aquí Está la libertad Estrella promedida será tuya Un pase de sistema seguro recibido a la voz de libertad Selecciona el pase y usa aceptar la invitación Para fiar la ubicación en tu sistema de navegación Bueno, supongo que no, no vendrá mal Vale Ahí A ver dónde me manda A ver lo que Ha recibido la transmisión del planeta maliu X forma de rummel Idea Pase pues sistema seguro recibido de la voz de libertad regresa a tu nave vale A mismo no me interesa me interesa hacer esto pero bueno vale aquí ya hemos hablado con este este que de salida también o oh. pasearla eh. sé Pase dos no lo tengo todavía me pedía lo que sea tío se han las dado, no. no lo veo. Aquí, ¿qué me pide? Cambio, cambio que no tenemos. Es importante ir al cambio. Necesitamos ir a, un, a algún planeta con sistema solar rojo, ¿vale? Estaría bien, tío, hacerlo ya Pero claro Bueno, vamos a fiar la fórmula, ¿vale? En el cambio tenemos que ir a planetas que orbiten alrededor de estrellas rojas Tenía por ahí uno sea que lo perdí Pero bueno, intentaremos recuperarlo, ¿vale? No hay problema Una que podamos, pues vamos por el cambio De momento no Este ya os digo A ver, la... esta va a una estrella de rebelde del mapa galáctico, tal y tal, para irnos para allá. De momento no Ok Queda esta del asentamiento Que tenemos que ir para allá A investigar las, las acciones del vigía Una huella de metal Que también Lo, lo tenemos del anterior vídeo, ¿vale? Iremos a por esta, supongo ¿Vale? Sí, ya, recoger cambios bueno, pues aquí ya Está todo hecho Vale Este otro pase a las dos O el tres Dos Muy mal no haberlo tenido aquí, ¿vale? Podríamos haber entrado Pero bueno, no se puede tener todo ¿Vale? Ahí está, míralo El número dos, pase a las dos El tres, lo que sea <ríe> Está guapo Los no, sistemas estos, tío Y la torre de transmisión, esa, lo que sea bueno, pues vámonos. Nuestra navecilla. No la encuentre. Y nuestro vigía. A ver si le doy. A dar la vuelta. Vale, vamos a ir por aquí ¡Oh, ¡Corre, corre, bandolero! <risa> Hay un vigía. Ya que lo mato, ¿eh? Va, ah, toma. No aviles no tanto. Chavalote. Vale ¿Cuántos vienen? Uy, ay, ay Este es el que lo repara, creo pues toco. No repara tanto Cargamos Dios, se ha puesto el escudo Toma Para que te pongas más escudo Vale A vale, ver, los refuerzos llegarán pero ya me voy a ir ya, así que ahí os quedáis. <ríe> ¡Vámonos! Ya, ya. Receptores de la nave centinela, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, que tenemos nave centinela. ¡Ojo! <ríe> ¡Vámonos! <ríe> o sea que ya me están disparando. Esto sí que nos matan, eh, chavales. Estos sí que nos mata. ¡Ojo ahí! Receptores. Centinela, vamos, ¿no? De AT, de... de rayo, arroyo. de curso? Vamos, ¿no? Ahora que me coja Yo creo que por ahí, ¿no? Más o menos. <ríe> Mapa galáctico. Nos tenemos que ir de aquí. Ven. Me... pero Quiero lo que digo. Lo mismo. Me voy a la estación espacial. Cual es un espacio para eso traje, ¿vale? Y puede estar bien, no sé si la tenemos o qué Pero puede estar bien Hacemos una paradita antes de irnos De aquí La estación espacial Y luego ya nos vamos para otro sistema Pero en esta no está, eh No me suena esta estación espacial Venga Muy importante lo de eso traje, así que y Todavía tengo que arreglar mi pistola Dame mi rifle nuevo ya lo tengo ahí Para repararlo Venga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Estupendo Vea, ¿pa' que estamos a la extracción? Un momentito Seguimos por aquí, nomás más, que... Sky Vamos a ver Vamos de la nave Vamos a ver si encontramos lo de eso traje. Paso ¿Es de sistema seguro Recibido de la voz de la libertad Regresa a tu nave Ya, ya, no quería hacer eso. Vale, vamos a ver No, este es el de las misiones y tal Pero bueno Estamos aquí, vamos a ver A términos de comercio Poneros bueno, de cableado Uf, estoy por comprar alguno más, tío Fíjate que me gasto todo eso 800 y pico pavos Pero es que me lo pide mucho Vale Se pueden comprar baratos como este, por ejemplo. No, no descuente un 25%. Y luego intentar venderlos más caros, ¿vale? Para Va sacar el dinerito. Pero de momento no es lo que quiero. De momento, el amonio. El amonio, interesante. ¿eh? Ay, mente tóxico. No sé cómo andaré de amonio, pero me lo compro. El cloro creo que tendríamos también. Pero no sé. Me lo compro Vale Esto de mi es traje que no voy a vender nada Vale, esto es lo que tendríamos que vender Nos dan ahí un montón de, de pasta Pero bueno Estos blindados tengo ya atrás, ¿eh? ojo ahí la plata Y platino Andamos ahí Justito 247 Pilla más platino ¿eh? Bueno, ya está No voy a vender más nada Aquí está la descarcha 2200 Que, que farme ¿eh? Poca broma Y el carguero Vale a ver, Esto es lo que podría vender Ah, no El vidrio no El el metal oxidado y eso, tío La chatarra esta Algunas veces me lo pide, pero bueno El cieno vivo también Fuente de nutrientes Desconocida, dice Bueno, lo mismo me lo guardo La valla de fuego La pringue Vale, la chatarrilla de también. Y los fluidos viscosos Creo que también que Es lo que hemos ido recogiendo, ¿vale? Así ah, no... No hacemos algún hueco Pues nada Más o menos Más o menos A ver Amigo Gracias pues amigo No te cansas viajero El yugo de la naturaleza Te arrastra Yo puedo enseñarte A dominarlo viajero se ofrece Ponerse ese mi mundo Y utilizar mi terminal agrícola Lo que pasa es que No lo estamos haciendo todavía Vale con esta partida Voy a hacerlo con la otra Pero bueno De momento esto no, no lo estamos haciendo y a hacerle un regalo pero no quería voy para el otro lado pegando saltito vuela vuela se atarrero y vamos para esos traje del tirón aquí a la mejora de ese so traje ostras pues está la ha cogido ya vale pues la ha bueno pues nada entonces Cambio de apariencia Lo de la nave también me interesaría, tío Pero bueno En fin Poca gente, ¿no? Porque la estación espacial está y Esto más desierto No hay ni un viajero Bueno Ok Ah, necesito el transportador Es el tra teletransportador Aquí También seguro que hay gente ahí metida Pero bueno Vamos para el transportador Teletransportador Ahora, ahora, Ahí Y vamos para mi base ya, tío Me tenía por ahí una misión que había terminado Yo no sé si la tengo que... Terminar con esta de las misiones, ¿o qué? ¿Cuál era? ¿Este o era el otro? A ver... Creo que es el otro el de los exploradores El agente del estado de misiones Es este Venga Yo sé que completé una, pero bueno Estación Sigma Esto no me interesaría, ¿eh? Mata 11 criaturas. Estas son fáciles. Gráfico de mejora de esos En fin, más allá de la tumba. Que no sé si la tenemos ya terminada o okay. qué. Misión del gremio de la. Para, para, ah, reputación insuficiente. Vale, vale. Ok. Bueno, de momento nada. Nos vamos. Vamos a ver nuestros colonos. Lugar de excavación del carguero accidentado. Coordenada del extraño. Lugar de excavación del carguero. Aquí no tenemos nada, Carguero accidentado. Carguero accidentado. Vale, estación Sigma. Trabicena. No y autorización no concedida. Está restringida, aquí estamos. Destringidos, tío. Bueno, vámonos para nuestra nuestra base de los colonos ¿de acuerdo? aquí recordad que somos supervisores y estamos aquí tratando de, de levantar el campamento este la base planetaria una especie de refugio una especie de, de ciudad o pequeño campamento No tenemos el control de nuestra base Espero que no se quede pillado esto. Vale. Parece que va... ...acercándose... ...hacia su destino. Así que vamos allá. ¡Sigue la luz, bandolero! ¡Sigue la luz! Bueno, bueno, bueno. Se quede pillado aquí, verá. Ya le temo. Los viajes estos intergalácticos. Lejos está, tío, el sistema solar. Venga, ahí nos vamos acercando, bien, bien, bien. Aquí estamos ya, nuestra base en el popping, Guayón, ya, ya, guasón. Guay. ¿Ok? Vamos para nuestra base. Ahí. Mira, chavales. Tengo el, el Buga y tengo el otro también. Vale. Vamos a echar aquí un vistacillo. Uff, se está todavía construyendo todo, tío. Aquí tenemos punto de guardado. Vale, lo dejé aquí para guardar siempre la partida. Ok. Vamos a ver esto. A ver cómo va el asentamiento. Venga, oportunidad de construcción, eso es lo que me interesa Vale, estado primero Ya he conseguido quitar la... La deuda que teníamos Ahora solo he comentado la felicidad y tal Productividad va muy bien, ¿eh? Lo malo es el nivel de alerta de centinelas, pero bueno Y luego parece que nos da cositas de estas No sé esto como... ¿Aquí tenemos 11? Sí 11 que quito uh... Pues me lo llevo todo, ¿no? La tiza esta para soldadura No sé Se usa para comercio Bueno, ahora mismo no Y este igual, ¿no? Esto comestible, adorado por los que Vale, vale Ostras Por lo mismo me lo pedían esto Lo de los quequitos, tío Está bien esto, pillarlo Me lo voy a llevar Mira, ya tenemos ahí el vagabundo y el minotauro Qué guay Este también me lo llevo, yo que sé, supongo A la nave, yo que sé Bien. Ahí Ahora Vamos a ver la oportunidad de construcción que tenemos Vamos a ver Estaría muy bien el probar el módulo de granja, claro Las tabernas no, que se me emborrachan y tal Y se ponen más felices Pero trabajan menos <ríe> No queremos eso Ciudadanos han presentado representaciones para ya... desarrollar Guarida insalubre y cobertizo biológico Los datos indican un índice de aprobación del 59 Para guarida insalubre, claro, no son listos Mientras que el 51 aprueba cobertizo biológico Yo pienso productividad ahí a tope, ¿vale? Aprobamos el módulo de carga De granja, perdón Aquí Construcción de cobertizo biológico en marcha Eso es lo que queremos ¿Vale? No tenemos ninguna decisión No lo siento para ello, pero Vale Guardamos otra vez lo malo son las tormentas y tal Lo pasa fatal Ya mismo ha venido una tormenta no estoy oliendo Bueno, vamos a ver Yo creo que bien ¡Ay! Tenía aquí aquella señal A ver, ¿dónde era? Una señal azulita Ahí, contenedor de expulsión, tío Y que ir, ¿eh? No sé si la de la nave o qué, pero O sea, la de la misión esta no una huella de metal no será otra cosa pero bueno ya lo hemos hecho vale metal cromático estamos do dos días de metal cromático antes de irnos voy a tratar de espero que allí no el volubil se me tiene tío tenemos que ir al volubil este este sitio no, sí, de construcción de estructura Está el cromático Tenía un montón No sé dónde, pero tenía un montón Ahí me queda poco Está el cromático, la nave también la tenemos ya Madre mía Un poquito llena, ¿eh? Bueno, este me gustaría, tío, instalarlo El módulo de caña de fotones para la nave Y eso tiene que ser la leche Lástima, no lo pueda ir ahora mismo Equipar Blindado también, tío Para mejora de nuestro... notauro. Bueno Que había de hidráulico Más metal oxidado, tío A ver la sonave que tenemos Más metal de este Pues... Vale, y, y intensificado de señales. No sé por qué lo llevo aquí tam también, la verdad. Lo mismo lo, lo equipo aquí y ya está, tío. Me lo pongo ahí cuando eso. Vamos intensificando señales y así veo aquí. Ahí. Me echado una luz naranja. Pues que hasta ahí, ¿no? no sé. Ahí mismo. Vale, no lo voy a utilizar me mandará a un sitio y no quiero yo pues, a ver pero por lo menos echar la ahí eh! la baliza esa ok eh, metal cromático tío cachis pues yo tenía tengo que tener no sé que le haya gastado todo claro entonces ya aquí metal cromático trapa acá hay es que fiar si tengo cosas aquí tío Parafinio... muro Aquí de reparación... Que vendría muy bien, tío... Otra refinería también, tío... Tengo aquí en el carguero... ¡Oh, ¡Madre mía! ¿Qué? Ya estamos... Ya, ya... No sé, estaba buscando algo... Parafinio... Yo qué sé... Seguramente no tendré... Pero bueno... Aquí todas las tecnologías, ¿vale? Me hice dos... Dos módulos de estos de carga. Este para las tecnologías, este para los materiales. No sé si vamos a tener la ferrita mantada toda disponible. 110, bien, metal cromático. Vamos para allá, que viene la tormenta. Mío. Buah, como volamos. Es una maravilla. Tormentazo. <ríe> Venga, el cobertizo biológico este. Bien, bien. Ahí, 1 de 33. Muy bien. Vamos por nuestra nave. Ver, aquí se estabiliza. Sí. <ríe> General de expulsión. Creo que vamos a ir ahí, tío. No sé. <ríe> Mientras... ¿Cuántas naves? Aquello el carguero, me supongo. Sí. Carguero. Vamos para allá, a mi nave. Pero eso me gustaría también llamar a otra nave y arreglarla, no sé, tío. A ver. Vamos no, al vehículo. La nueva nave no. A otra nave. Ahí. El pillo de lo que es tampoco. Calculador alada. O el iniciador definitiva este, ¿eh? Ojo, son todos guapos, ¿eh? No lo voy a mandar por aquí. ¿Esto qué, tío? Tengo sitio aquí para... Dios, que lejos tengo la nave, ¿no? Aquí. Aquí la dejamos muy lejos. Vale, aquí al lado de los vehículos, supongo. Vale, ahí tengo la nave. El llamador de señal. Aquí le voy a llamar. Ahí está. Y... ¿Dónde está la otra? ¿Ya ha venido okay. Ahí viene. Perfecto. Y esta. Es la que me falta para arreglarla también. La por aquí. <ríe> Con la tormenta, tú Madre mía, qué tormentazo Chavales, ya, ya Uf. Madre mía Un de extrema 1.0 días, daño por calor extremo Vale, vale Nosotros más sobrevivamos, hallar calor Pues mucho mejor, para los logros Estupendo Ahí recuperamos Quedan tres rayitas de, de escudo, de esas de vida. Venga, esto de los colores me avisará, vale, muy bien. Veamos la misión. Esta no, la del vigía. La huella de metal, que también la tenemos ahí pendiente. Porque esto nos mandará a otro sistema solar, ¿vale? La máquina roja. Bueno, son secundarias, estaría voy a hacerlas Estas las tengo aquí olvidadas, las principales. De momento. Pues yo la que estoy ahora mismo es con la de los colonos, ¿vale? Vamos a terminar esta, ¿sí si podemos Así vienen ya, ¿no? Esta gente, ¿No Habían ido a hacer una investigación o no sé qué, tío Y estos los colonos, ya lo hemos hecho Investigar coordenadas del vigía Pues vamos para allá Investigar las coordenadas del vigía, supongo, ¿eh? Dejo aquí ¿Podríamos arreglar las naves o qué, tío? Míralo, ahora me ha puesto esta aquí Para finio y punio, venga, tenemos Estupendo, voy a ver lo que podemos arreglar mejor A ver, este Está que es corroído. no tengo cobre activado Está de combate, eh A no, bueno, esta que... Pirita, pirita tendríamos que... Pirita, este platino Y cobre Y este materia tenemos ahora, perfecto Yo sabía que tenía Ahí, reparamos aquí todo lo que podamos ¿Vale? Y ahora aquí lo del cargamento Cobra activado Antimateria, mano, va a pedir un montón de antimateria macho. Bueno, el caso es que vayamos aquí Reparando, ¿vale? La fuga de radiación Muy importante A ver Placa de metal, eso sí me lo puedo Hacer Venga, finio, Perfecto, y el pugnio hay que guardar todos los materiales, chavales. Hay que reparar todo lo que podamos. claro no. Hay que coger todos los materiales posibles, ¿vale? Eh, me faltaría oro. No sé por qué ahora no tengo oro, pero bueno. Vale, voy a darle. No sé, si es que no me interesa. Voy a ver qué me interesa de verdad que lo podamos reparar del todo. Vale, como este, por ejemplo. Presor calcinado. Okay. Vale, son naves que no hemos ido encontrando Así que hay que repararla Y luego ya elegimos la que nos quedamos Si no, intentar venderla reparada. o yo qué sé No sé si se pueden vender o okay. qué Ay, tío, que me pide oro, no tengo Nada no más que hemos podido pillar... Metal cromático este Y bueno Vamos reparando ahí bastante ¿eh? Le damos aquí el pugneo Ok Quedaría para Se ve que me he quedado ya sin él Más ferrite manzada Me pide más Más material cromático y no tengo Ya lo hemos gastado todo, ¿vale? Pero bueno, eso se puede hacer Metal cromático cobre y tal Cita pura, oro Obra activado para no voy a hacer esto Estoy reparando todo lo que puedo, ¿vale? Placa de metal, podríamos hacerlo Las placas de metal son fáciles De hacer Ahí Con el hierro Joder Ahora lo he perdido Aquí, placa de metal Vale, la tenemos Faltaría la pirita y tal, ¿vale? Ahora activado Yo voy reparando todo lo que puedo Y ya está Este para hiperturbo, que no lo voy a cargar no bueno, yo creo que muy bien, ¿eh? La nave No va mal Vale, esa por ahí Ahora la... La otra... Cerca la he puesto una del otro, pero bueno. Ahí está. Aquí, al cambiar de nave. Mira, mira, mira. Madre mía, chavales. Bueno, bueno, bueno. Para arreglar todo esto. Ojo, eh. Uf, uf, uf. Todos los materiales que necesitamos. Y tú he visto que tenemos aquí, madre mía. De cobre activado que me va a pedir. De metal cromático. Bueno, bueno, bueno. qué pasa de llevo. Por suerte. Vale. Aquí. Un de metal cromático, ¿vale? Fósforo tenemos. Placa de metal 3. Este sí lo puedo reparar a tope. A lo que me interesa. Esta casita. Perfecto. Tenemos ahí el escudo, ¿vale? Polarizador biónico de contrabando. Compresor carcinado bueno, más que Compré cable de estos Cableador Tengo por ahí unas piezascillas ahí Condensador Cuádruple o algo así No, me acuerdo Servoturbo Cuádruple Vamos a reparar lo que podamos Del todo, si no Como este, por ejemplo Ahí Y tenemos otro hueco para la tecnología Se puede volar así, yo creo sí de oxígeno que tenemos tecnología reparada. Mm. Madre mía, estaría bien fijar todos los componentes que necesitamos Yo creo que ya no puedo reparar más nada, ¿vale? <ríe> ya... Hemos reparado ahí Todo lo que podíamos Mira este o Así sea, en diosita Pues bueno Tenemos, ¿vale? Pero ya Mira Este también Madre mía de antimateria que vamos a necesitar Pero un montón, ¿eh? Ahora todo esto no viene muy bien porque reparamos las naves y tenemos nave nueva Ya no tenemos si ¡Ay! me cachila más nos falta hasta lo más importante, ¿vale? Nada, yo creo que ya no vale Pide, ya Hemos gastado todo Y eso que todavía no me ha puesto a reparar el rifle también que tengo que reparar Bueno, de momento nada, ¿vale? Cambiamos de nave Ahora me tengo que ir a la otra A la nuestra A la principal, ¿vale? Juego de radiación reparado Estupendo, todo esto no viene muy bien Un momentito El planetita este no vaya a dar da miedito, eh. Venga, vamos a ver con la tormenta. Vámonos. Baliza de guardado. Ese igual tengo ahí la baliza esa que no. A ver si la quito. O no, yo que sé. Venga, vamos para allá. Una hora, no sé qué. Son muchos, eh. Vamos a salir un poco de la atmósfera. Al espacio. Vale. Y cogemos nuestro motor de pulso. Y vamos para allá. El sistema galáctico, me dice ahora Mapa galáctico, que no, que no voy a lograr mapa galáctico Déjame Ahí Estamos en la atmósfera e intentamos coger el conector este el Contenedor de expulsión Ya, ya Sería bien ir al sistema ese Dice que está liberado, eh, que me paso ¿Qué pasa, tío, que me paso, que me paso Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, me he estrellado, eh se sí, llama esto ya esta nave no a ver esta nave de expulsión estamos aquí ya neta este es que da miedo ¿eh? madre mía se está construyendo eso que tío vamos a parquear aquí al lado y veremos a ver demasiado al lado yo creo que está esto todo buggeado. Todo bugueado tenemos tormenta bueno ¿Quién dijo miedo? Enclave de Uwein el enclave, tío Un enclave Falo 76 No, este a la tormentilla Venga, madre mía Cargueros que está también ya, tío La nave igual A ver, vagabundo, venga Lo llenamos y el vagabundo No lo tenemos en este planeta, luego le cogemos las cosas en la base el soporte vital A la vagabunda vale Ahora me daré el soporte vital Una reliquia, que No veo pimiento Ah, esto es lo que necesitamos, vale, vale, esto es para nuestro sotraje Ahora se ha cargado Venga Módulo de... Bueno, bueno, bueno Hacenamiento de antimateria, bien, bien, tenemos el nitrato de sodio, bien y nanotubos de carbono, pero me lo hago. Ya ver, el problema. Nanotubos... ...de carbono. Esto es lo más fácil de hacer del mundo. Esto es lo primero que hacemos. Pero no sé por qué no se va... Eso, métete para adentro. Vale, eso es. Eh. Y que no te dé la tormenta, padre. Venga. Mira, pues ya tenemos aquí... Perdón. Aquí. Ahora vamos otra y tenemos otros espacio, ¿eh? Solo nos falta uno, ¿eh? Creo. No sé si no dará más. estas cápsulas vienen fenomenal Ya te digo. ¿Que se ha ido la, la tormenta? Estupendo. Activo completado. Me gusta. Vamos a ver. Si terminan ya estos también, tío, de, de investigar un asentamiento que lo envié ahí, una expedición. A ver si termina, tío. Investigar las coordenadas del vigía. Estaba las coordenadas esas del vigía, tío. No, no tengo ni idea. Piedra de del saber, por aquí. Estaría bien a por allá, pero. Un no restaurado de salud. No voy a por allá. Si recuperamos un poquito de vida. Bueno, pues está mal. Trapa acá botiquín. <ríe> ok. salvo al máximo. Eso es lo que necesitamos. Esto para nuestro vagabundo. Ahí recolectado. Ok. ¿Cómo va, amigo? ¿Hablas contigo? Me va a decir lo mismo. Ayudar, yo, a vosotros. Somos vidrios. Sí, por lo mismo. Tenemos que ir a, a lo del vigía. ¿Tenemos otra cápsula o qué, tío? No a saber. Ahí a 100 metros no está muy lejos. Y un módulo de tecnología que tampoco viene mal. Vale. Para mí... Aquí. Y ahora teníamos por ahí un módulo. Está muy lejos eso, ¿no? Está más cerca y todo. Yo sé. Pósito curioso. Bueno, podemos ir a por él también. La nave me la dejo ahí abajo. Bueno, vale. Eh, sodio no. Le decimos que no. Módulo de extracción. No, el láser no. Manipulador del terreno. Ahí está. Módulo de tecnología. Datos recuperados. Todo esto que no viene muy bien, chavales. Más y tal. Allí mi nave, el campamento. Vale. Y tenemos otro de estos, ¿no? Ok, reliquia. Vamos con la reliquia. <risas> eh, o si sí, ¿no? Sí, no. ¿dónde está? Está en el oxígeno yo he visto por aquí el no, volando. Si sí, está muy lejos. He visto lleva algo por aquí, pero bueno. Y al sodio este o lo que sea. Necesitamos oxígeno sí, ¿eh? Está, tío. Quiero acercar todo lo posible, ¿vale? Ah, a ver, las reliquias. Tenía que haber marcado. Si no, los pierdo. ¿Dónde está reliquia? Ahora me tengo que alejar un poco. Ah, no la veo. Depósito de cobre, ¿no? Jopeta. Oh, bueno, la he perdido, la reliquia. Estaba ahí, tío. A ver, reliquia, a ver Está señalada, ¿no? No Ahora he puesto ahí una Señal de esta Madre mía Qué low Ahora quita la La baliza Quita la baliza Ahí No quiero perder esto, tío Ni manipula el terreno ni nada. Ahora. Pierdo la reliquia. 18. 17. Está lejos, ¿no? Aquí no he alcanzado. Una cueva o algo. santa no identificar. Ahí, ay, ay, ay. Vale, los cubitos estos. Solo me da uno. Bueno, vamos quedando las plantitas y tal, pero no es lo que yo quería. Pero bueno. <ríe> Piedra del saber, siempre, claro. Vamos a ¿eh? ese, al depósito curioso. Está cercano. Generamos esto. Este también era de las cuevas. Vale. A ver. A ver cómo voy yo ahora ahí para arriba. Bueno, lo bueno que está la cuevita esta... Guay para salir. Sal, sal, sal. sal Ah, vale, era esto. Ok. Hemos desenfrenado, pues nos la llevamos no. A ver, ya que estamos aquí. Ah, la bolita esta. <ríe> es muy graciosa que se... Vale, nos da un montón, eh Y ahora hay todo el modo que nos da 3.000 ya, chavales Bueno, esto va a fenómeno Y 5.000 de modo de, de este Yo creo que esto puede ser interesante, ¿vale? Es de tres estrella, eh O sea que bien Vale. Bueno, pues guay ¿Cuál distancia tenemos la nave? A 230 Está ahí abajo Si sí, me ahorro el tener que llamarla, porque no vea cómo corremos, ¿eh? <ríe> quita vida, pero me da igual. ¡Ay, oxígeno rico! Aquí está pura, carbono. Vamos, oxígeno. Oxígeno, mira, está dando oxígeno. Vale. Esa no, pero está así. Pues oh, well. guay Estamos un montón más, ¿eh? De oxígeno, digo. Pues aquí sería todo, ¿vale? El vídeo de hoy. Ya lo próximo, pues ya sabéis. Lo de la huella de metal. Vamos a ver si lo podemos hacer. Si no, el campamento. A ver si rediseñan de la expedición, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos y chicas. Aquí nos vamos a despedir con estas maravillosas vistas. Mira aquí mi astronauta espacial, que guapo. Así que tenemos naves nueva y pistolas nueva que tenemos que reparar. Mucho trabajito. Venga, Peñita, Un saludito para todos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Decidme que ha gustado y que no. Dejadme en comentarios. Chao, chao. Nos vemos la próxima.